Hoy nos enfrentamos a una pandemia que así se declaró desde el año 2020, un 11 de marzo, por el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es la COVID-19. Es importante entender cómo cada uno la pandemia eh, realmente lo, lo sorprende, ¿no? Porque realmente la pandemia no dio tiempo a, a reaccionar, nos sorprendió a todos. Nosotros, como se conoce, tuvimos nuestros primeros casos diagnosticados un 11 de marzo del 2020. Después ha tenido una evolución que además creo que la población lo ha ido conociendo. Nosotros nos encontramos realmente trabajando en nuestros proyectos, en otros proyectos, vacunando niños con otras vacunas que tenemos. Y hay que decir que aunque nosotros empezamos a estudiar, realmente no teníamos idea de la magnitud de lo que se nos ha a decir. Fue un periodo de estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, hasta que en el mes de marzo aparecen los primeros casos en Cuba. Pero hasta ese entonces nosotros solo veíamos que eso iba a ser algo temporal. Es lo que visualizábamos al inicio. Seguimos viendo cómo se desempeñaba el virus en el mundo. Y ahí entonces llegamos al momento en el cual decimos, oh, esto no va a ser algo temporal. Yo recuerdo que, que una, una noche eh, me llama, eran cerca, cerca de las nueve de la noche. Recibo una llamada entonces me dicen, Eduardo, un momento que te va a hablar el presidente y, y bueno, empieza a conversar sobre el tema de las vacunas, me hace varias preguntas, me pregunta qué estábamos haciendo, qué, qué conocíamos, qué, cómo se estaba moviendo en el mundo el tema de las vacunas y me preguntó que en qué tiempo podríamos tener nosotros un primer candidato vacunar para empezar a, a, empezar a evaluarse. Y bueno, en, en ese momento le digo bueno, que en seis meses pudiéramos tener nuestro primer candidato vacunar. Después que se lo dije, me quedé preocupado. De hecho, mi esposa me pregunta quién me había llamado. Le hago el cuento de lo que había sucedido. Mi esposa trabaja en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Es investigadora. Ha trabajado también en el tema de desarrollo de vacunas. Y cuando él me dice, es la primera que me dice, pero ¿seis meses tú lo dijiste? Y realmente, haber dicho seis meses era un poco osado. ¿no? Bueno, esa misma noche llamé a los directores del Instituto Finlay y los convoqué para una reunión al otro día temprano en la, en la mañana. Cuando nos reunimos le explico ¿no? que había recibido la llamada y que le había dicho seis meses. Cuando digo esto, sí, miro las caras y veo que se miran, ¿no? se entrecruzan las miradas eh, los compañeros, eh, compañeros que tienen mucha experiencia en este tema. Pero bueno, le dije, miren, compañero, vamos a hacer una cosa. El que piense que realmente podemos aceptar el reto, que se quede en la reunión y vamos a hablar a ver cómo lo podemos hacer. Cuando el mundo se quedó en la reunión, ahí no se levantó nadie. Y realmente empezamos, a, empezamos un proceso de debate y de, y de discusión sobre este tema. Se identificó desde un principio en nuestro plan de prevención y control que un aspecto importante eran los aspectos de comunicación, los aspectos de educación para la salud a toda la población que se enfrentaba, como nos enfrentamos todos, a una enfermedad nueva para que aprendiera a cómo protegerse, a cómo hacer las cosas, un poco que saber cómo está pasando el país. Y comenzamos ahí a dar las conferencias por la televisión. Hay que regresar a mayo, al mes de mayo. Habíamos tenido éxito como país en combatir la pandemia. Y por lo tanto, en el mes de mayo, se vislumbraba que eh, iba bajando, iba bajando de manera importante la, el número de casos. Y un poco que, que lo que estábamos recibiendo, lo que estábamos pasando, estábamos viéndolo realmente como... Eh, una avenida hacia el fin de la pandemia en Cuba. Sin embargo, el presidente de la República con una clarividencia importante nos dijo ese día que no podíamos pensar que en Cuba la pandemia se había terminado hasta que realmente nosotros tuviéramos una vacuna específica que nos ayudara realmente a tener un nivel de seguridad contra la enfermedad. Lo que nos estaban convocando era a pensar, a revolver el conocimiento que podríamos tener acumulado de años de hacer ciencia, ponerlo en función de un problema nuevo. Y el primer reto fue la idea. Pero a mí me pasó una cosa con la OAD. Desde el primer año yo dije, me voy a quedar en La Habana. Eh, me enamoré de La Habana que y... No, es que, que es que había, la Habana, la Habana. Es que había una, una, un horizonte científico, un horizonte... A mí siempre me han gustado los retos. Y, y aquí estaba el reto de, de estar siempre en, la, en el borde de lo, de, lo, de lo nuevo. Cuando yo la conocí, eso me hizo sentir más porque era mejor que yo. Desde que la conocí. Siempre ha sido mejor que yo. Mi abuela insistía mucho en que estudiara, estudiara y que aprovechara las oportunidades que había. Realmente me, me enseñó a ser una mujer independiente. Ella, yo siempre digo que sabía cocinar muy bien, hacía muy bien los frijoles, eh, me alimentaba muy bien, me lavaba y no dejaba que yo hiciera nada porque ella decía que a través de mí ella se independizaba. Mi abuela era una persona que también yo creo que eso nos los transmitió a todos ella murió casi de 105 años nosotros pensábamos que iba a ser eterna realmente porque a ella eh, le gustaba presumir y siempre fue así eh, durante toda la vida, nosotros decíamos que era de plástico porque realmente se caía muchas veces y nunca se fracturó casi hasta el final que si sí tuvo una fractura de cadera pero decía bueno, tú eres plástica porque es que te cae cada dos minutos y no le pasaba nada y yo me doy cuenta a veces que uno el cuerpo se le va arrugando no ya la cara no es la misma pero yo me siento con los mismos deseos y me siento joven realmente yo me siento joven la felicidad va cambiando con los años lo que te hace feliz cuando eras un niño no es exactamente igual o puede no ser exactamente igual que cuando eres adulto leí el otro día casualmente algo que decía eh, la felicidad no es tenerlo todo sino saber disfrutar lo que uno tiene me gusta hasta cierto punto, porque eso se puede confundir con el conformismo, y el conformismo no es bueno para la superación, no es bueno para crecer como persona, pero eh, yo sí creo que, que la parte de tratar de aprovechar lo que te da la vida es importante para ser feliz. Es un estado que va del sentir que no estamos caminando sobre una cuerda floja, que estamos caminando sobre el trío que, que para nosotros es importante que estamos en el camino correcto, que estamos cumpliendo con nuestras metas, que estamos eh, logrando proyectar y, y, y sentir lo que nos engrandece como personas desde nuestras convicciones. Tengo tres hermanos, o sea, somos cuatro varones todos. Se, se pueden imaginar, para, sobre todo para, para mi mamá, lo que era lidiar con cuatro, cuatro varones, que siempre andábamos juntos. Nosotros íbamos para la escuela, íbamos en bicicleta, teníamos que recorrer unos tres kilómetros. Y recuerdo que íbamos cruzando un charco, íbamos siempre bromeando. Ahí mismo la bicicleta se paró y nos caímos los tres. Tuvimos que regresar para atrás, nos llenamos de agua y cuando llegamos a mi casa, bueno, eh, son cosas esas que pasaban. O sea, tengo muchos recuerdos con, con, con mis hermanos de esa naturaleza. Una tía mía que... ...que trabajaba en el CENIC cuando aquello me llevó a ver a Ledón... ...que era un químico muy conocido en, en Cuba... ...uno de los grandes profesores de química... ...y con, hablando con él consideré que tenía más posibilidades... El, ...el desarrollo profesional en la química que en la física... ...y me decidí por coger la, la carrera de química... ...y fui a estudiar a la, a la Unión Soviética... ...donde ya estaba mi hermano estudiando... Ingeniería en Telecomunicaciones. Y eh, lo más difícil fue separarme de mi familia, que era muy, muy unida, separarme de mis abuelos, separarme de mis compañeros, que era un grupo que llevábamos muchos, muchos años juntos, muchos años unidos, y que, bueno, una relación que mantenemos hasta hoy en día. Hay algunos que, que viven en el extranjero y contradictoriamente son los que nos mantienen unidos y comunicados, pues porque cuando ellos vienen, entonces que todo el grupo se reúne. Yo creo que esa es otra cosa que nos ha marcado mucho a los cubanos, que estas amistades de la, de la infancia, muchas ya no, no las tenemos al lado, y lo que puedo decir de todas esas amistades es que sienten un orgullo tremendo de los que nos quedamos del lado de acá. Fidel, en la secundaria, eh, visitó la escuela y cuando llega dice bueno y ustedes saben de dónde yo acabo de venir ahora recién inauguramos un centro y nosotros dijimos bueno no, no sabemos y dice bueno enamoramos un centro y el comandante empezó a hablar del centro de ingeniería genética y biotecnología habló con tanta pasión de lo que podía hacerse de todo lo que se podía hacer en cuanto a las investigaciones del cáncer con los interferones nos habló mucho y desde aquel entonces siempre dije quiero trabajar ahí Yo tenía un sueño recurrente, de niño, de ser científico. Y yo tenía montado, o sea, yo traté de montar un laboratorio en la casa cuando tenía ocho años. Yo estaba siempre a la casa del de animalito que moría, eh, un poco explorarlo, tenía mi, mi set de, de disección de animales para eh, entender el mecanismo que había dentro de aquellos animales, dentro de aquellos seres vivos. Entonces yo jugaba con los libros de mi papá, yo tenía una fantasía alrededor de la figura de mi padre, como científico, me gustaba mucho que las cosas cambiaran de color eh, y poder explicar por qué cambiaban de color. Me gustaba mucho eh, enseñar los experimentos. Eh, miraba los astros, eh, pensaba en por qué eh, hoy están de este lado estas constelaciones y, y, y, y otro día me la he visto en otra parte. Y entonces yo tenía una imagen siempre yo con un Espendrún y una bata blanca en un laboratorio. Esa imagen a mí me acompañó toda mi vida. Toda mi vida me acompañó. Y irte por las tardes para la playa cuando terminaras en el laboratorio. Y correctamente. Contenidos. Y entonces era un sueño donde yo trabajaba mucho hasta las 12 de la noche. Ese sueño se está haciendo realidad. No tengo pelo, <risa> pero se está haciendo realidad. Salgo muy tarde, todas las noches. Y es verdad, y es verdad lo que dice mi esposa, que ese sueño terminaba siempre. Yo después de muchas horas de trabajo en una playa, refrescando, disfrutando la naturaleza. La producción biotecnológica y la producción farmacéutica en general eh, hay que entenderla como sistema, o sea, se desarrolla la idea por los investigadores, después el área de investigación desarrollo eh, esa pequeña idea o ese concepto lo lleva a pequeña escala. Luego hace falta que toda la población sea usuaria de ese producto farmacéutico y por tanto tiene que pasar al área productiva. Y ya una vez que pasa al área productiva, pues ese producto tiene que tener calidad y seguridad antes de inocularlo a los pacientes y eso lo hace control de calidad. Esa metodología hubo que acelerarla, hubo que cortar pasos, hubo que hacerlo rápido, porque bueno, es evidente que la pandemia no nos ha dado tregua y cosas que antes se podían hacer con una cierta pausa, ahora no era posible. Trabajar en el desarrollo de vacunas propias para atender prioridades de salud en la población cubana y también, por qué no, lograr eh, hacer colaboración y comercio con otros países del mundo, ya tiene más de 30 años en Cuba. Hay una industria establecida, reconocida a nivel internacional. Y entonces eso nos colocó, en el momento de la pandemia, digamos, en una situación favorable. Yo soy fruto de nuestros profesores. O sea, ninguno de nosotros está creando por primera vez algo. O sea, yo digo que incluso, Ana, en, el, en el contexto de pandemia, todo el que ha podido hacer algo es porque tenía capacidades creadas. O sea, nadie ha creado una capacidad nueva. El que no tenía capacidad sencillamente no ha podido hacer nada en la pandemia. Era un momento difícil, era un reto enorme. Yo tenía la, la suerte, por ejemplo, de haber vivido la epidemia de neuropatía, cómo Fidel integró a todos los investigadores de diferentes centros, de diferentes especialidades, para tratar de abordar aquel problema, eh, para tratar de, de tener ideas de cómo eh, podíamos investigar en diferentes perfiles, desde todos los perfiles posibles, para desentrañar eh, la complejidad, que no se sabía qué cosa era lo que estaba causando aquello. Bueno, eso fue una enseñanza enorme. Este proyecto pasó por diferentes etapas. Comenzó eh, específicamente Alejandro Martín aislando el gen propio de la... de, de esta molécula que íbamos a, a obtener de muestras de pacientes y desde entonces me vinculé al, a las construcciones genéticas relacionadas con la obtención de los antígenos vacunales. Y finalmente eh, logré la obtención de eh, la cepa de la levadura Piqué Pastoris, productora del antígeno vacunal que forma parte de estas dos eh, vacunas nuestras. Para generar una vacuna no solo necesitamos los antígenos de, del virus en este caso, sino diferentes inmunopotenciadores. ¿Qué significa esto? Significa que uno tiene que generar una... Eh, activación del sistema inmune que permita eh, que se, se obtenga la respuesta que, eh, que debe eh, protegernos de la enfermedad. Eh, digamos, los candidatos vacunales relacionados con Soberana, eh, la proteína recombinante se expresa en células de mamífero. Sin embargo, en el caso de Abdala se expresa en levadura. Y esto hace que esta proteína tiene una glicosilación que se une a esa proteína que le da una mayor inmunogenicidad a esta proteína y le da eh, eh, de alguna manera activa el sistema inmune para que reaccione contra ese antígeno. También tenemos manvisa. Mambisa, ¿Mambisa que es? Es esta proteína pero ahora ayudada con una proteína que viene del virus de la hepatitis B, que sabemos también que es una proteína muy inmunogénica, es decir, que activa el sistema inmune. Realmente nos levantamos a eso de las seis y media. Realmente nos no levantamos, nos podíamos levantar más temprano, pero realmente estamos muertos a esa hora y nos levantamos a, esa, a las seis y media. Café, eh, ponte a, a tono, vístete y sal para el trabajo. A esa hora lo único que puedo ver a mi hija durmiendo generalmente, ahora como está en casa por, por la COVID, y bueno, a veces se quedan los platos ahí en, la, en el fregadero, y, y le, le digo, por favor, eh, ¿cómo se llama? Friégalo ahí eh, para cuando yo llegue poder cocinar. Hay que decir que llegamos alrededor de las ocho nueve. o nueve, y a veces quien nos tira el cabo es mi papá, que me dice: Oye, aquí tengo comida para ustedes. Y entonces paso a veces por la casa de, de mi papá y recojo comida, porque si no fuera a esa hora empezar a cocinar. Y no sé a qué hora comeríamos. Si tuviéramos que repensar de nuevo qué hacer mejor, hay que repensar cómo atender mejor a la familia. ¿Qué es la felicidad? Tener una hija que estudió bioquímica y entonces se graduó, se graduó muy bien, empezó a, a entrenarse desde el primer año ahí con compañeros del CGV, siempre bajo el principio de que no era conmigo con quien iba a entrenarse. Para que yo pudiera desde afuera, bueno, ser la madre, no también la, la profesora, ser la, la que la formara. Y ella eh, se graduó ahí trabajando en, en, el pro, en el proyecto de vacunas contra el cáncer. Ahí está trabajando y ahí, desde el año pasado, junto con otros jóvenes excepcionales que hay en el SGB, ha estado participando también en todos los proyectos que tienen que ver contra la, con la lucha contra la COVID, incluidos los candidatos vacunales. Ya yo tengo hijas grandes. No son hijas pequeñas. Realmente, si ahora mis hijas fueran pequeñas, no te sabría decir cómo lo hubiera organizado. Una de las dos niñas, una vez le pregunté: ¿Bueno, qué tú quieres? ¿Dónde tú quieres trabajar? ¿Qué tú quieres estudiar? Y ella sí fue tajante. No, no, donde yo no quiero trabajar es aquí donde tú trabajas. del año 2019 me encontraba una situación personal compleja había sido diagnosticado de cáncer es un, un cáncer eh, con un pronóstico no muy favorable y yo realmente me encontraba tratando de superar personalmente el, el impacto psicológico que todo esto había generado en mí como persona entramos a esta fase de, de soberana realmente a partir de eh, bueno, yo tenía una capacidad física eh, disminuida indiscutiblemente, eso es un elemento importante. He tenido una comprensión de la familia muy grande, eh, de mi hija con, eh, con mis nietas, eh, que bueno, tienen una relativa independencia y por lo tanto eh, no ha sido un sacrificio muy grande el dejar de dedicarle eh, horas porque siempre he tenido la comprensión, aunque eso ha pasado también. Soy una persona que tiene factores de riesgo, muy joven se me estipó un riñón por una, un tumor maligno y eso, bueno, con, el, con, con los años terminó en problemas cardiovasculares. Pero eso nunca ha existido un problema de salud que me haya hecho flaquear y cambiar mi rumbo. He tenido incluso, yo creo que tengo la ventaja por encima de otros colegas, porque miro este problema desde, desde el, de como investigador y desde la sensibilidad como un paciente. Y de la necesidad de, eh, de lograr una solución. Una solución. Y a veces que me dicen, Durán, pero tú tienes ya 67 años, sí, yo tengo 67. Y tú eres hipertenso, tú mismo lo has dicho, sí, yo soy hipertenso y hago mi tratamiento... Y, pero bueno, ya tú... No, mi hermano, yo me siento bien. Me siento bien en mi actividad, me siento bien en mi trabajo. Y le reitero, algo para lo cual no me preparé. Algo para lo cual ni remotamente estudié. Fue una decisión que me la transmitió el ministro de Salud en un momento determinado. Y se ha venido desarrollando. En los estudios ya te van conociendo. Ya está María del Carmen, que me lleva un poquito de café por la mañana cuando estoy en el estudio... Está la maquillita que es santiaguera y me... Ya, es una, una especie de rapor que usted va haciendo con las personas que indiscutiblemente en la vida afectiva de las personas y en la mía, en lo personal, es sumamente importante. La niña me dice, mamá, pero es que tú nunca estás aquí conmigo. Eso fue duro. Eso fue muy, muy duro. Porque dije, estaré haciendo lo correcto. Sin...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 decidió muy bien que nosotros teníamos que enfrentarnos porque teníamos todas las posibilidades a hacer nuestras propias vacunas. Y ahí nosotros nos sentamos y por supuesto esto fue pensado. Y, y, y desde el inicio se dijo, nosotros tenemos plataformas para hacer antígenos vacunales diferentes. Tener la posibilidad de hacer antígenos vacunales en más de una plataforma nos permitía a nosotros poder hacer en paralelo, más cantidad de vacunas en menos tiempo. No es que Cuba quería tener o se proponía tener cinco candidatos vacunales, Cuba se proponía tener una vacuna que resolviera un problema y sin el camino de tener una vacuna probamos más de una vacuna y todas las vacunas están siendo efectivas, bueno, felicidades. Es verdad que el trabajar en más vacunas se requieren el, el más recursos. En un momento en el que nosotros estamos en el país, una situación realmente muy... Es muy difícil, una situación económica muy difícil por la misma pandemia, pero también el recrudecimiento del bloqueo, las colas para el pan, las colas para el pollo, o sea, no hay, es muy difícil conseguir la comida. El tema de los medicamentos, o sea, la situación que tenemos en este momento con los medicamentos en nuestro país es muy, muy, muy compleja, muy tensa, y eso está dado fundamentalmente porque no tenemos los recursos financieros para poder adquirirlo, a veces tenemos los recursos financieros y hay proveedores que se niegan a suministrarlo, Hoy se conoce que la solución de la pandemia va a depender de poder vacunar e inmunizar a la población. No, yo creo que además algún día se sabrá la historia. Es decir, verdaderamente detrás de los cinco candidatos vacunales hay mucha ciencia. Hay un candidato vacunal, responde a una tecnología, el otro candidato vacunal responde a otra tecnología diferente. Es decir, y eso solo lo puede hacer Cuba. Los que nos critican constantemente viven diciendo de que nosotros lo único que hacemos es copiar. Yo creo que lo que nos tienen es envidia. Por ejemplo, las placas tienen una coloración eh, diferente, a aquellas que dan un resultado positivo a las que dan el resultado negativo. Casualmente, el resultado de aquellas que dan un resultado positivo es un color amarillo. Y ya se le estaba diciendo a nuestra vacuna, se le decía cachita por la Virgen de la Caridad. Y recuerdo que... Los dirigentes nuestros nos decían: bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Y nosotros todavía no está el resultado, todavía no está el resultado. Y cuando finalmente vimos las placas, y el, el análisis que vimos que era amarillito, pasamos en clave. Cachita está aburrida. Cachita lo que quiere es cha-cha-cha. <música> La investigación clínica tiene un componente logístico muy importante, tiene un componente ético importante porque nosotros trabajamos con seres humanos, con seres humanos a los cuales hay que explicarle qué cosa es un ensayo clínico, cuáles son las posibles ventajas, cuáles son los posibles riesgos, en qué consiste, y lograr que participen y durante todo el tiempo estamos hablando por su seguridad, por su salud, recogiendo datos, pero que todo parte de la interacción de grupos multidisciplinarios, trabajamos con los grupos de informática para la informatización de procesos con los grupos de estadística para los análisis, con los grupos de manejo de datos para ir copiando toda la información, ir haciendo los análisis. O sea, es un trabajo que lleva múltiples etapas y mi función, eh, que trato de hacer lo mejor posible con un equipo de, de trabajo, es estar al tanto de todos y cada uno de los detalles y garantizar todo lo que hace falta para que las investigaciones fluyan y puedan llegar a un feliz desenlace. Hoy los más jóvenes que hemos estado vinculados a, a estos proyectos importantes, hemos heredado la experiencia de científicos que nos han precedido, que han sido líderes de otros proyectos importantes para el país. Y hoy también nosotros tenemos que lograr que los jóvenes que trabajan con nosotros tengan motivaciones que los haga mantenerse vinculados a la ciencia y logren encontrar en la ciencia esa satisfacción que hoy nosotros tenemos como científicos. Y de alguna manera lo hemos logrado porque tenemos muchos científicos jóvenes en nuestras, en nuestras instituciones. Pero yo considero que hay muchas reservas. Hay muchas reservas en las universidades también con la motivación, el enamorar a los jóvenes para que estudien carreras de ciencia que no siempre son las carreras mejor remuneradas económicamente en términos profesionales. Yo siempre digo, ¿no?, eh, a las personas hay que probarlas y a la gente hay que darle la tarea. Se les dio la tarea y respondieron. Son los jóvenes los protagonistas de este epopeya. las vidas lo va a premiar con haber aportado un granito al desarrollo de una vacuna, de haber hecho el bien. Mi hermano es tres años menor que yo, desde que despuntó en la secundaria y en el pre- se enamoró de la química como ciencia. A diferencia mío, eh, que estudié en la Universidad de Las Villas, él sí estudió química en la Universidad de La Habana y hoy es profesor de esta universidad, investigador de esta universidad. Y bueno, si me permite que, que nos acompañe. Aquí está aquel niño que mandábamos a la bodega hace muchos años. Él ha sido un promotor, de que ese conocimiento que hay en las universidades y que a veces no logra terminar de llegar a ser ciencia aplicada, nosotros, los científicos que estamos del otro lado, que estamos en las empresas, que sí tenemos capacidad para terminar los de aplicar o de introducir los resultados científicos, pues hagamos uso de ese conocimiento. Y Soberana ha sido la cumbre de esa relación profesional entre nosotros. Pero ella sigue siendo la jefa, ¿eh? Yo se lo digo a todo el mundo en el la like, Ella le manda a ustedes, pero a mí también me manda. A veces me buscan a mí. ¿Por qué tú no hablas con tu hermana para que logre algo? Y yo decía, no, si ella me trata a mí peor que a ustedes. Yo sigo siendo un subordinado de, de ella. <risa> Cada momento, cada, cada cosa la disfruto con intensidad. Yo soy de las que piensa que cada cosa que uno haga tiene que disfrutarla con intensidad. Mi primer amor, que decirte, es decir, el primer beso, el nerviosismo, el, la coquilla que se siente cuando la persona que te gusta en la adolescencia, también es felicidad. Pero nada lo que te he dicho se compara cuando tuve a mis hijos. Cuando me dijeron la primera vez que, que estaba embarazada, eh, fui muy feliz. Y recuerdo que cuando le daba el pecho, que le estaba dando vida, que ella lactaba, era algo grande, era algo, era algo que no te puedo, no tengo palabras para describirte. Me sentía... ¿Qué sé yo? No sé, no sé, no sé. Y entonces después vino la segunda niña, que pensé todo el tiempo que era varón. Y también fui muy feliz. Le puse Carolina, mira cuántos árboles aquí que son, que se llaman Carolina. Y mi Carolina, que el nombre, se lo puso a su hermana. Y esa cosa de verlas a ellas dos, cómo se hablan, como se si tienen sus complicidades, y yo era feliz a través de ella aunque siempre me ha gustado mi carrera, mi profesión, realizarme en mi, en mi trabajo, pienso que lo complementa a uno mucho también, tener una familia unida y, una, y tener hijos. Y reconozco el valor de la familia, el valor de la familia no biológica solamente. La familia que no es biológica, pero que, que está ahí, te vea, no te vea, hable o no hable. Y así tengo muchas amistades también. Soy feliz también cuando puedo ayudar a algún, a algún compañero en lo que sea, o sea, me, me hace feliz poder regalar algo. La felicidad para mí, por ejemplo, hoy es que mi mamá es, es muy saludable, que llego a mi casa y la encuentro con mis hijos cuando llego muy tarde a la casa, después de muchas horas de trabajo, llego cansada y abro la puerta y ellos están ahí, los tres, queriéndose, y mi mamá me ayuda mucho en casa y lo hace con mucho placer para que yo pueda, para que yo pueda avanzar en el trabajo. Y yo me acuerdo de mi mamá, que ya murió, ¿no? En medio de, de yo metida en, en el proceso de, de vacuna COVID y todo esto, fue un, un tiempo difícil para mí. Yo, yo pienso en ella y pienso que, que siempre se pueden alcanzar cosas más allá de lo que uno puede alcanzar en el momento. Eso se lo dejo ahí Bueno, nosotros lo que sí les puedo decir es que cada día que... que Pero tienes que a trabajar, decir también que el gas, se nos acaba la balita de gas y me paso alrededor de 10 días sin, sin balita verdad, de verdad, gas porque tú no tienes tiempo de ir a buscar y yo no puedo subir subirlo cinco pisos. Es verdad. Es verdad Entonces, es verdad. bueno, a veces bueno, pasan esas cosas domésticas que... Es verdad. Es que verdad. Son y se pierden los mandados de un mes para otro, también es verdad. Pero nos, no, tenemos, como... pero nos tenemos nosotros. Eso es Yo importante. creo que lo más bonito eso es, eso es. es que nos tenemos nosotros. Eso es verdad. Fue la mejor cocinera del mundo, por lo menos para mí. Yo todavía yo no encuentro, o, o quizás un problema en la memoria, quizás un problema, imagínese que se, que se queda, ¿no? Pero yo hay, hay platos que ella eh, hacía que jamás yo he podido encontrar ese sabor en el resto de mi vida. Recuerdo eh, los fines de año que se reunía toda la familia por el fin de año y eso me marcó después porque siempre yo traté cuando creé una familia posteriormente de mantener la familia unida, de, de tratar de que todos estuviéramos juntos, de coincidir siempre al menos un día a la semana, o sea el domingo todos tenemos que estar juntos. Este lugar, la primera vez que yo vine, que bueno, no había visto la iglesia, no había visto nada, hubo una cosa que me impresionó sobremanera y empecé a llorar realmente. Mi papá estuvo aquí a inicios de, de la revolución trabajando, creando las condiciones, el sistema de salud aquí en la región oriental y él estuvo como parte de la lucha contra la tuberculosis trabajando en el hospital Ambrosio Grillo, que es ese hospital verde, y a mí me impresionó mucho porque era en el medio de las montañas, en el medio de la vegetación, y cada vez que vengo aquí, siempre eh, miro hacia allá y me recuerdo un poco su presencia también, este hospital que ahora tiene otras, otras funciones. Este lugar tan bonito me hace recordar una poesía que yo me repetía en cada uno de mis viajes de infancia a mi paisaje añorado, o sea, la playa. Era algo así como... Yo voy en una aventura, un gran tesoro a buscar. Aquel que lo sepa hallar, olvidará la amargura. A veces la contentura del dinero es salación. Y me dan el corazón que a lo mejor no salamos. Y en lugar de oro encontramos un pedazo de carbón. Eh, le digo a mis compañeros, miren qué bello paisaje. Observen qué grato oleaje y los rayos mañaneros. Si no encontramos dinero, nadie se ponga a llorar. Este viaje singular de todos será provecho. Llevaremos en el pecho el tesoro azul del mar. Nosotros probamos en nosotros mismos las vacuna y lo probamos nosotros mismos primero para demostrar la confianza que nosotros vamos teniendo y segundo porque realmente nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo de la apuesta que hemos hecho y no solo lo hemos probado con nosotros hay que decir que ya hoy nosotros tenemos dos niños vacunados que son dos de los hijos de dos de los investigadores principales del proyecto y eso demuestra realmente una eh, confianza eso demuestra realmente un compromiso con lo que se está haciendo